Espérate, espérate Mientras me sorprende, eh Mientras me sorprende Hey, Johnny Finch ¿Cómo besas? ¿Cómo estás? Vale eh, Me gusta tu humor Así que Espérate Que se vea el juego Vale Entras Venga Hoy ha cambiado la norma. La Asociación de Magos y Brujas crea una dictadura mágica en el país. Pues buena suerte.